Claro que sí, hay muchos hombres que trabajan en, en, en el sector aduanero. Um, yo he tenido mucha experiencia trabajando en, en, en, este, en, est, en esta área y claro que he trabajado con muchos hombres, pero creo que, que como mujer tengo la oportunidad de, de traer diferentes ideas y diferentes experiencias y poder, um, poder ayudar a promover el concepto de, de igualdad de los géneros a un nivel mundial.